Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo al iniciar nuestra jornada en este día viernes. Que este momento sea la oportunidad para dar gracias y para encomendar nuestro día. Yo quiero invitarlo para que cierre un momento con los ojos y le dé gracias a Dios. El Señor ha estado grande con todos nosotros y estamos alegres, dice la palabra. El Señor ha estado grande con todos nosotros y por eso decimos gracias. Bendito seas mi Señor, alabado seas mi Dios. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy tenemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 4, 24, eh, 26 al 34. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en tierra. Él duerme de noche y se levanta mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra produciendo la cosecha. Ella sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un gran mostaza, al sembrarlo en tierra, es la semilla más pequeña, pero después brota. Se hace más alta que todas las demás hortalizas y echa ramas, tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anear en ella. Con muchas más parábolas parecía les exponía la palabra, acomodándose su entender. Todo se lo explicaba con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, capítulo 4, empezamos a escuchar las parábolas del reino del Señor que está tratando de hacerse sencillo en su explicación para que podamos, para que la comunidad que lo está escuchando pueda entender qué es el reino. Y el reino de Dios pues, se parece a ese hombre que riega la semilla, y así es él, riega la semilla. Riega la semilla y ella nace, crece, da fruto. También el reino de Dios se siembra. Señor no nos obliga a nadie, queridos hermanos, nadie es obligado a creer, a nadie se le pone un arma, venga, hijo a ver, crea, tiene que ir a misa, ¿no? Es en el reconocimiento del amor de Dios que nosotros respondamos. Hagamos de este día una experiencia maravillosa y especial en la bondad, en el amor, que hoy vivamos agradando a Dios. Hagamos de este día un día maravilloso, un día en la presencia de Dios. El Señor los guarde, los proteja y los libra de todo mal y peligro. Buen día para todos, queridos hermanos.